Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Tenemos aquí la presencia pues de nuestra otra coordinadora, de Claudia Mendoza, y asimismo también de nuestros oponentes, a quienes los les damos una muy cordial bienvenida para el día de hoy. Estamos justamente iniciando nuestras actividades para realizar eh, una doble tarea a dos manos, que es el trabajo y el quehacer que ha venido realizando Orlando con el colectivo de Emancipaciones, particularmente en el conocido caso de Cherán, que todos ustedes ya conocen, y por el otro lado, eh, por parte del doctor Luebano, nos va a hacer todo un, un quehacer intelectual que ellos han venido desarrollando con bastante lucidez y con bastante liderazgo, eh, desde otros campos, desde otros espacios académicos, eh, de manera de que nosotros les agradecemos mucho su presencia y sobre todo pues, compartir las experiencias con todos ustedes, que al final de cuentas es para nosotros lo más satisfactorio, que ustedes se nutran de ellos, de que no dependan tanto del de famoso Magister Dixit, sino que ustedes se alimenten del diálogo, de la interacción humana con ellos, y además pues, eh, para nosotros es muy relevante hacerles ver que todos estos procesos sociales que estamos viviendo en México no son solo fruto de, de la academia sino que son fruto también de las propias comunidades que en comunión con eh, muchos y destacados eh, colegas y amigos académicos han venido realizando aportes muy necesarios y muy importantes en México sin otra eh, eh, punto eh, de trabajo y más que reiterarles asimismo mismo pues nuestra, eh, nuestra preocupación por lo que ha pasado muy recientemente también en Guatemala con la erupción del, del volcán y que pues puso en un verdadero riesgo a gran parte de la población guatemalteca y que pues desde aquí nosotros eh, mandamos un fuerte abrazo solidario a todos nuestros paisanos, a todos nuestros colegas y asimismo también les eh, hacemos eh, llegar pues todos los canales de apoyo, de ayuda que desde sus instituciones quizás puedan realizar para ese pequeño país centroamericano y de, desde nuestro eh, pequeño lugar pues eh, colocar nuestro pequeño granito de arena para solidarizarnos por, por este acontecimiento así como también pues, agradecer la solidaridad que han tenido diferentes países latinoamericanos. Sin más, yo le cedo el uso de la palabra a la doctora Claudia Mendoza para que nos haga favor de eh, iniciar con la presentación eh, formal del doctor Orlando Aragón, quien eh, nos va a hacer favor de darnos una muy grata conferencia. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión donde tenemos invitados de lujo nuestro primer invitado, el doctor Orlando Aragón Andrade él es licenciado en Derecho eh, tiene un doctorado en Antropología aquí en la UAM ha tenido múltiples eh, premios y reconocimientos a sus trabajos de investigación, tanto académicos como este, aquellos que han acompañado que son el reflejo del acompañamiento que ha tenido como miembro de, del colectivo Emancipaciones a los movimientos sociales, principalmente a los movimientos eh, de autonomía que surgen desde las tierras michoacanas en diferentes municipios. Entonces, aunque a mí me toca la, la formalidad, el problema con la formalidad de las presentaciones es que cuando nuestros ponentes son de la calidad y como las que tienen nuestros ponentes, nuestros invitados del día de hoy, tanto Guillermo como Orlando, bueno, pues nos lleva muchísimo, nos llevaría muchísimo tiempo hacer esa presentación. Sin más, yo le doy la palabra al doctor Orlando Aragón para que eh, pueda eh, tener el tiempo suficiente para establecer un diálogo con todos nosotros y, pues, bienvenido, ¿no? no hay más que, que decir que agradecer tu presencia. Muchas gracias. Buenos días a todos eh, gracias por la invitación antes que nada, Claudia, Carlos muchas gracias por la invitación también pues eh, eh, saludar la, la feliz coincidencia de estar acá con Guillermo que yo creo que va a ser muy interesante porque platicábamos de que tenemos también un perfil académico muy parecido, entonces yo creo que esta sesión va a ser un diálogo eh, bastante interesante bueno, eso espero, ver, espero que no sea por eh, miren um, yo quisiera compartirles eh, con mi intervención del día de hoy eh, pues uno de los planteamientos que he venido realizando a partir de una serie de investigaciones militantes que he empezado desde 2011 eh, con el proceso de Cherán como ya lo comentaron eh, mis colegas este, y que he venido manteniendo eh, a partir de eh, eh, el litigio, eh, juicios de libre determinación con distintas comunidades, con el, el acompañamiento de otros tantos, en las cuales no, no litigo directamente, pero que eh, tengo contacto, eh, de alguna forma eh, apoyo, acompaña eh, fuera de Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, eh, aquí mismo en la Ciudad de México, eh, y que todo esto eh, eh, me ha servido a mí de pretexto como antropólogo, para estudiar al derecho desde eh, el enfoque privilegiado del litigante pero desde un marco teórico-metodológico del antropólogo ¿no? eh, entonces, eh, a partir justamente de esta combinación eh, he estado realizando una serie de artículos, de trabajos eh, basados en torno justamente a estas experiencias que hemos estado acompañando desde el colectivo de emancipaciones, como ya lo dijeron del cual yo formo parte, ¿no? también es decir que no soy el que llevo yo todos los juicios, sino que somos un conjunto de abogados que, que estamos participando, abogadas principalmente, se debe decir, este, eh, y que a partir justamente de nuestra práctica, de nuestra experiencia, pues intentamos eh, realizar algunas aportaciones al conocimiento antropológico y jurídico, ¿no? de la antropología jurídica. Eh, yo particularmente pues, estoy en esa línea de investigación, ¿no? en esa área de trabajo, por decirlo de alguna forma. Y eh, uno de los esfuerzos este, que he intentado realizar a partir de esta eh, condición es eh, pensar un poco cuál es el contexto, cuál es el marco de las luchas, marco político y jurídico de las luchas por la libre determinación o si me permiten decirlo, de las nuevas luchas por la libre determinación. Porque creo que valdría bien la pena hacer una periodización de estas luchas, ¿no? Como ustedes saben, y seguramente ya lo han visto en varias sesiones acá, el tema de la autonomía y de la libre determinación, pues no, o pues, sea, eso, eso eh, ni se inventó ahora, eh, ni nada, ¿no? Eso tiene ya mucho tiempo discutiéndose, pero creo que ha tenido distintos momentos, distintas etapas, y hoy nos encontramos en una particular, que posiblemente mañana cambie, ¿no? no, no también, también no... No lo sabemos. Eh, a esto, eh, en otros trabajos, he desarrollado una propuesta teórica, eh, una categoría, eh, para pensar justamente este contexto, este marco político-jurídico en el cual nos vivimos ahora y en el cual creo yo eh, están eh, disputando eh, movimientos este, locales, eh, comunidades, eh, eh, etcétera, su libre determinación. Y esta propuesta, eh, o esta categoría, este elemento analítico, lo ha denominado la esquizofrenia legal, ¿no? eh, como una propuesta para pensar el derecho estatal en nuestros días, el derecho en el cual hoy eh, comunidades, municipios, pelean su libre determinación, principalmente en tribunales, a diferencia, digamos, de en otros momentos, que se peleaba mucho por el reconocimiento de derechos en leyes en constituciones, en reformas constitucionales en leyes secundarias etcétera, hoy creo que vivimos un momento en el que la judicialización es el principal espacio o el espacio privilegiado de la disputa por la libre determinación a diferencia de otros momentos y ahí es eh, donde yo me quiero un poco concentrar ¿no? entonces eh, lo que les he propuesto es una plática que eh, actualmente estoy trabajando como artículo a pesar de que ya he en otros artículos ha este, hablado de esta idea de esquizofrenia legal. Eh, un poco lo que les quiero proponer es esto, así una patria que se llama la esquizofrenia legal o la esquizofrenia en la legalidad estatal, el nuevo marco eh, de la disputa de los derechos eh, de autonomía de los pueblos indígenas en México. Sobre eso quiero hablar, ¿no? Eh, y espero que pues les sea de utilidad en relación a lo que están viendo en, en otras sesiones. Bueno, miren, eh, seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad a lo largo del... Eh, del seminario de eh, hacer una revisión seguramente más pormenorizada de los avances y de los retrocesos en materia de derechos indígenas en la constitución ¿No? entonces seguramente ya vieron eh, la reforma del artículo cuarto la reforma del artículo segundo los tratados internacionales cuáles fueron las discusiones que se dieron en torno a esos temas, entonces no me voy a detener ahí Solamente lo refiero porque eh, es, creo que, un punto de inflexión eh, que me sirve a mí para sostener este marco de interpretación que les quiero proponer. Eh, ustedes saben que cuando se reforma eh, el artículo segundo en 2001, eh, pues hubo una gran insatisfacción del movimiento indígena en general, o de los movimientos indígenas, encabezado en ese momento, sobre todo por el ZLT, eh, se consideró que el texto que finalmente eh, se aprobó de la reforma del artículo segundo pues no respondía a los acuerdos de San Andrés, ¿no? eh, que era un texto demasiado acotado, demasiado limitado y a partir de ahí eh, una parte importante del movimiento indígena decidió abandonar la disputa por los derechos ¿no? y eh, regresar particularmente en el caso del zapatismo a ejercer la autonomía por la vía de los hechos ¿No? eso es una, eh, un quiebre, digamos, importante que tenemos que tener en consideración esta situación, pues en buena medida, desinfló el impulso que en los noventas en la década de los noventas había tenido las organizaciones indígenas para reformar leyes para reformar la constitución, para buscar principalmente que se cumplieran los acuerdos de San Andrés, que se hicieran constitución, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, eh, lo que nosotros vamos a ver es que en la primera década del 2000, eh, a pesar de que hay un repliegue del EZLN y de varios actores importantes para los movimientos indígenas en México, siguió por lo menos hasta el 2006 una tendencia de aprobación de leyes secundarias eh, al interior de las entidades de la República importantes. Incluso algunas leyes federales importantes, no, la Ley de Derechos Lingüísticos, por ejemplo, eh, que seguramente, no sé si la habrán ya estudiado o no, pero bueno, que se considera una ley secundaria importante pero al interior de los estados se dieron varias reformas, por ejemplo en materia de justicia indígena no es, eh, desde Quintana Roo porque es en el 97, que se crean los juzgados indígenas eh, y en, en Puebla, Michoacán, eh, si no me recuerdo mal, en Campeche en varios lugares se fueron creando juzgados indígenas con distintos nombres ¿no? Eh, eh, y, y se fueron reformando las constituciones ¿no? también en casi todas las entidades de la república entonces se creó un cuerpo jurídico importante que está ahí ¿no? desafortunadamente como sabemos un poco como lo anticipaba el eh, ZLN y ciertas organizaciones pues la mayor parte de este cuerpo normativo pues, es más letra muerta que en realidad más respuesta eh, coherente, lógica a las demandas históricas de los movimientos indígenas en México eso también eh, digamos eh, lo sabemos ahí. sin embargo, eh, como les digo de 2001 a quizás 2007, 2008 eh, se sigue produciendo esta serie de reformas pero quizás eh, cada vez más con un mayor desencanto en el derecho ¿no? al grado de que me parece a mí que ya hace los últimos años de la década de la primera década del siglo XX el tema de los derechos indígenas Pasa un tercer, cuarto eh, término eh, en el cual eh, parecía que eso ya no era una cuestión relevante y que lo importante más bien era ejercer la autonomía de facto en el terreno de los hechos sin pedirle permiso al Estado ni al derecho ni nada de eso. Eh, entonces, eso hizo que incluso en la literatura se hablara de una eh, etapa del fin del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y que ahí quedara, digamos, este momento, ¿no? Eh, obviamente, eh, lo que el movimiento indígena eh, en, la primera, en la última década del siglo XX, es decir, en los 90, estaba pensando era la refundación del Estado mexicano. Es decir, eh, eh, al entrar a nivel constitucional los acuerdos de San Andrés con el tema de la autonomía, lo que se pretendía era reconfigurar desde la Constitución al Estado mexicano y transformarlo, digamos, descolonizándolo en buena medida eh, y trayendo las formas de organización política y democrática de las comunidades indígenas a primer plano. Esto no ocurrió, no no ocurrió eh, por lo que ya les he comentado y por lo que ustedes este, eh, han estudiado eh, también acá y allá. Eh, entonces, esto ha generado que en gran parte de la literatura de la antropología jurídica y de los derechos indígenas se hablaba de que el tema de los derechos indígenas estaba liquidado, básicamente, que no, no había mucho futuro, que incluso muchas de estas reformas que yo les he platicado eran impulsadas no necesariamente por actores eh, de movimientos sociales, organizaciones sociales, sino más bien como para una especie de interés burocrático que no, no tenía mucho sustento detrás de. Eh, por supuesto, estoy eh, eh, simplificando demasiado, porque cada entidad pues, tiene procesos y actores este, de, diferenciados, por decirlo de alguna manera. La situación es que, eh, como les decía yo, hacia finales de la primera década, el tema de los derechos indígenas prácticamente estaba olvidado. ¿no? Sin embargo, ah, como ustedes saben, en 2011 sucedió una reforma al artículo primero que si bien yo creo que en un primer momento nadie pensaba que esa reforma necesariamente iba a implicar un cambio importante en el tema de derechos de pueblos indígenas, pues cuando ocurre eh, la reforma del artículo primero, y que seguramente ustedes también lo habrán estudiado, todos los cambios que significa en materia de derechos humanos, eh, pues de alguna manera revive el tema de los derechos indígenas lo revive, pero sin esa misma discusión general que se vio en los noventas y que se vio en el 2001, en donde se hablaba de la, básicamente de eso, ¿no? de los acuerdos de San Andrés que era refundar al Estado mexicano. Lo que se va a producir en 2011 es que se abre y se termina con discusiones, lo podemos decir bizantinas, de antes de si el convenio 169 tenía aplicación o no tenía aplicación, eh, eh, todo eso... Eh, Permite otra vez generar un espacio en donde eso se rediscute, pero que se rediscute desde procesos locales. No desde esta gran discusión nacional que el ZLN había logrado abrir. Y entonces, esa es la historia de Cherán, esa es la historia de Yutla de los Libres, esa es la historia de Uxchú, esa es la historia de una serie de comunidades que desde 2011 a la fecha han venido abriendo espacios desde abajo, ¿no?, en la disputa por la libre determinación ¿no? estas, eh, estas experiencias a las cuales ahorita me quiero referir un poco más eh, sin lugar a duda eh, han llamado la atención, Cheran quizás es la más famosa de todas ¿no? Eh, eh, no es la única por supuesto y yo creo que no sé si sea la más transformadora ¿no? ahorita les quisiera compartir algunas cosas de, de Ayuda de los Libres por ejemplo de Citalá, de Chilón, en Chiapas también de Oxcup, que tienen componentes muy muy interesantes eh, eh, eh, pero que no han logrado conquistar vamos a decirlo así, esta otra gran discusión que se hubo en los noventas en el 2001, de plantear la refundación del Estado y me parece a mí que lo que ha ido ocurriendo desde 2011 a la fecha es un cambio silencioso que no ha tenido las luces que se plantearon en los 90s con las demandas de autonomía pero que sin embargo están ahí y que es importante verlas visibilizarlas y aprovecharlas ¿no? eh, que existen. ¿no? Eh, no se han logrado visibilizar en buena medida por su condición de local, ¿no? eh, de experiencias particulares de ciertas comunidades, pero que una de las cosas que podemos advertir cada vez más es que se empieza a difundir en términos generales. Bien, ¿qué es lo que hace posible y qué es lo que cambia de los 90, desde el 2001? al momento del 2011 y lo que va de fecha. ¿Qué es lo que eh, yo aprecio que ha cambiado? Bueno, miren, uh, una de las condiciones eh, fundamentales, y creo de los grandes errores de la teoría crítica del derecho, o de cierta perspectiva crítica del derecho, que seguramente eh, pues tienen dos especialistas y ya habrán discutido sobre eso, este, eh, es que existe una idea bastante simplificadora en muchas ocasiones del derecho estatal. Cuando hablamos de pluralismo jurídico, generalmente pensamos en las justicias indígenas, pero pensamos al derecho estatal como homogéneo, monolítico y coherente. Es decir, pensamos el derecho estatal, que lo es, es eh, clasista, por supuesto, representa eh, los intereses de una clase social, es patriarcal, por supuesto también, y es colonial, pero es más que eso. O sea, no, eh, eh, eh, el planteamiento acá es que muchas veces reducimos el funcionamiento del derecho estatal a una dimensión, como yo les digo, monolítica, como si ahí no hubiera pluralismo jurídico y coherente. Y a mí me parece que eh, eso nunca ha sido así. Eh, tenemos muchos ejemplos eh, en la historia de México, de América Latina y que del mundo, en el que podemos advertir que el derecho estatal es heterogéneo. Por ejemplo, hay una serie de investigaciones, yo no sé si ustedes conozcan, las hayan leído o conozcan de su existencia, en donde el uso del derecho para muchas comunidades indígenas en la época de la desamortización de los bienes fue fundamental para resistir en su integridad como comunidades indígenas. No estamos hablando del 2011, de los derechos humanos, de ni siquiera del derecho agrario. Estamos hablando, como ustedes saben, en el siglo XIX, de derecho civil. Y sin embargo, en esa época, las comunidades indígenas lograron hacer, algunas, por supuesto, no bueno, digo que todas, eh, un uso crítico, contrahegemónico del derecho, como le quieran llamar, para retrasar la pérdida de sus tierras. Y muchas, justamente por ese recurso al derecho estatal, no estamos hablando de otra cosa del derecho estatal de esa época, lograron mantener cierta integridad de sus tierras, que les permitió ya después con la Revolución Mexicana conservar cierta, este, eh, integridad territorial. ¿Qué es lo que vemos? El derecho no era liberal, por supuesto que lo era, en el siglo XIX, por supuesto que era patriarcal, por supuesto que era colonial, pero el propio derecho estatal tiene fracturas, tiene contradicciones, tiene eh, límites, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, el derecho estatal se tiene que estudiar desde una idea en la cual decidimos utilizar el derecho en favor de las luchas indígenas no con una visión monolítica ni coherente, sino tenemos que entenderlo como un derecho heterogéneo ¿no? y con eh, fracturas, eh, eh, con contradicciones, que es lo que permiten a ciertos actores justamente eh, resistir. Me parece que ese ha sido un problema clásico de la teoría crítica, quizás más ortodoxa, del derecho. ¿no? Que, que, que no ha estudiado lo suficientemente bien lo que eh, algunos sociólogos del derecho llaman el pluralismo jurídico interno. Es el pluralismo jurídico del derecho estatal. ¿no? Eh, yo no sé cuántos de ustedes acá habrán estudiado derecho, pero eh, los que hayan estudiado pues se darán cuenta que una cosa es, este, por ejemplo, el derecho penal... Bueno, ahora ya el derecho laboral también es todo esto de outsourcing y todo eso, pero bueno, en algún momento el derecho laboral tiene otro contenido, el derecho agrario, es decir, hay también una heterogeneidad eh, interna. Bueno, pero eh, yo no estoy acá para hablarles de esa heterogeneidad, que en todo caso pues, no sería ninguna novedad, sino lo que yo les estoy proponiendo eh, es un nuevo marco de análisis que eh, yo propongo como esquizofrenia legal. ¿Qué es la diferencia o cuál sería la diferencia y por qué surge esa esquizofrenia legal, según yo, este, eh, en este momento? Y porque eso nos ayuda a entender eh, el contexto de las luchas de los derechos de los pueblos indígenas. Obviamente, si nosotros no consideramos que el derecho estatal es heterogéneo y es contradictorio, y por lo tanto es susceptible de que movimientos indígenas se anclen a él para obtener ciertas, ciertas victorias, no es posible una concepción contrahegemónica del derecho o crítica del derecho estatal. Si partimos de que es coherente y monolítico, pues eh, jugarle al derecho estatal estaría jugándole siempre al poder. ¿no? Entonces, para una concepción eh, crítica de uso contrahegemónico del derecho necesitamos tener una visión más compleja del derecho estatal. Eso vamos a dejarlo por sentado. Si no nosotros, y creo que no, no, no, no quiero hablar por Guillermo pero ellos también que tienen una clínica eh, muy importante de derechos humanos si no entendemos que el derecho estatal es más que eso monolítico homogéneo y todo eso, pues no tiene sentido apelar a eso si simplemente eh, es, es inútil ¿no? se tiene que partir de una visión distinta ah, la cuestión es que desde mi punto de vista en la primera década del, del siglo XXI 2000 al 2010 eh, y con el 2011 se presentan una serie de cambios eh, sociolegales que los abogados y a veces los antropólogos, los antropólogos son un poco más eh, receptivos a eso hemos quizás este, ignorado o no visto bueno, digamos los abogados no estamos muy acostumbrados a ver cosas sociolegales, no solamente las reformas son las que nos eh, este, eh, importan muchas veces ¿Qué son esos cambios? Bueno, miren, a lo mejor también ya habrán ha habido alguna sesión en que han hablado de la globalización del derecho, o lo que se llama la globalización del derecho. ¿no? que En realidad son múltiples procesos de globalización neoliberal del derecho. ¿no? Es decir, desde los años 90 se vienen cocinando eh, en las agencias internacionales de financiamiento una serie de transformaciones al Estado como se le conoce. Eh, de los 90 por ejemplo era muy habitual estos libros sobre la reforma del estado ¿no? que era pues, justamente cómo se adapta y cómo se adaptaban los estados latinoamericanos a una economía de libre mercado ustedes saben muchos países en América Latina particularmente México venía de un modelo de desarrollo nacionalista al interno entonces con el consenso de Washington o con lo que se llamó eso que fue en los 90s 80s eh, lo que se planteó como agenda global es se tiene que transformar este Estado, que estaba diseñado para un desarrollo interno, a un Estado de economía de libre mercado. Por decirlo así. Y eso implicaba una serie de transformaciones en las instituciones estatales, en las cuales el derecho no era, la, la, no era una este, eh, excepción, sino que los tribunales y el derecho estatal también tenían que adecuarse a esa nueva lógica que regiría el Estado neoliberal. Vamos a decirlo de nuevo. Y bueno, hay, hay por ejemplo muy claro la reforma agraria, ¿no? en 1992, que ustedes también saben, el, se reforma el artículo 27 para acabar con la, la reforma agraria, eh, lo que ha ocurrido más recientemente, la ley del la, la, derecho laboral, que no tiene ya nada que ver con lo que estudiamos, bueno, con lo que estudié hace ya varios años, este, eh, eh, que tenían un contenido social, por decirlo así, o claramente social, o que nos lo enseñaban en la facultad de derecho como la, la rama de derecho social, ¿no? Eh, y se ha venido una serie de transformaciones que ha sido impulsado justamente desde de estas agencias internacionales y que hoy ya comprende una gama de eh, temas muy, muy diversos. El primero fue la reforma judicial. Eh, algunos a lo mejor se recordarán, otros no, porque ya es un tema de historia del derecho. Este, que antes este, eh, la Suprema Corte, por ejemplo, no tenía un consejo de la Judicatura no estaban separadas las, las funciones judiciales y administrativas eh, todo eso eh, empieza en los noventas a plantearse como una agenda necesaria bueno, libro blanco de la reforma judicial y se fue adaptando a todos los poderes judiciales locales, también entonces, eh, por ejemplo, se decía ahí que uno de los grandes problemas del poder judicial en México era que eh, había una lógica de padrinazgo en el poder judicial en donde, claro, los magistrados o los ministros pues, colocaban a la gente que era afín o, qué sé yo, sus familiares, etc. y que entonces era necesario tener un sistema meritocrático ¿no? un sistema en el cual por carrera judicial se pudiera ir ascendiendo en los, en los tribunales la realidad de las cosas es que como, todo, como en México pasa eh, los anhelos globalizantes y esas iniciativas que vienen del extranjero se pues, eh, tropicalizan, vamos a decirlo así se mexicanizan, y entonces quedan eh, incompletas. ¿no? Eh, eh, eh, eh, por una parte logran reformar ciertas cosas, pero el hábitus, diría Bourdieu, del Poder Judicial es tan fuerte, es tan resistente que otras quedan intactas. Y entonces habría que preguntarnos si hoy, por ejemplo, el Poder Judicial es verdaderamente meritocrático. Y creo que es bastante dudoso eh, que, que lo sea, por decirlo de alguna forma. Bueno, esta reforma, eh, después viene el tema de la informalización de la justicia, en donde eh, se convierte en algo muy importante también dentro de la agenda del derecho estatal, la necesidad de abrir mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y donde justamente muchos de la agenda de la justicia indígena del reconocimiento entra en ese tema. Y podemos ir redando los derechos humanos, la el nuevo sistema de justicia penal, eh, eh, las políticas de seguridad, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Desde los 90, pero sobre todo en la primera década de los 2000, se producen una serie de transformaciones y de cambios de tal envergadura por el tema de la globalización, por el impacto de estas iniciativas en el derecho estatal mexicano, que a esta heterogeneidad que ya existía en el derecho estatal, existe una fragmentación y una pulverización cada vez mayor. Solo piénselo. Creo que en donde lo podemos ver más claramente, porque es más de nuestro tiempo, está ahorita, es la cantidad de antinomías legales que hay entre tratados internacionales y derecho interno para Es inmensa. O sea, uno, por ejemplo, creo que la pregunta que se tiene siempre cuando se, aprueba la, se aprobó la reforma del artículo primero es si de verdad los diputados y los senadores eran conscientes de lo que estaban aprobando. Porque hoy, por ejemplo, muchos procesos judiciales se hacen a partir del, de las contradicciones que hay en el marco del derecho internacional de los derechos humanos con eh, la legislación interna. Pensemos el tema quizás más reciente, la ley de seguridad interior. ¿No? Eh, eh, sabemos que viola y vulnera bastantes varias normas de tratados eh, internacionales en materia de derechos humanos. Y sin embargo se pues, eh, aprueba como una ley interior. ¿Qué es lo que ocasiona esta mayor pulverización, heterogeneidad? Pues, lo que ocasiona, según mi interpretación, es justamente esta uh, esquizofrenia legal. En donde hoy, derecho estatal, por ejemplo, establece... Solo les, les invito, ya saben, eso iba hacia el final, pero se, se lo voy a poner desde ahorita, creo que es mejor, me permite explicarlo mejor. Solo pensemos en el campo penal que son temas que yo ya me tenía en la facultad, pero muy probablemente ustedes sí. Este, ustedes han visto o vieron, quizás, Presunto Culpable, y toda la, a, digamos, propaganda que trae el nuevo sistema de justicia penal, que básicamente se sustenta en que es más respetuoso de derechos humanos que el antiguo sistema penal. ¿No? Eh, ¿Cuál es el otro lado, la otra cara de la moneda de la justicia penal?, tema de la seguridad ¿no es contradictorio el nuevo sistema de justicia penal con la ley de seguridad interior? son completamente opuestas una supuestamente fundada en una visión progresista de derechos humanos y la otra estableciendo estados de excepción que vulneran propiamente esos derechos esos derechos humanos eh, ese, ese es un campo muy importante para el tema de la autonomía indígena actualmente pero eso, quizás, si sí lo retomé ahorita hacia el final, ah, podemos ir buscando así una serie de espacios en los que vemos claramente contradicciones. Un nuevo actor de esta globalización del derecho y de la propia crisis que se fue produciendo eh, y descomposición, no sé si descomposición, pulverización, parece que es un término más correcto del derecho estatal, van a ser los tribunales. Cuando eh, yo estudiaba en la facultad también, me acuerdo que se decía que eh, el Poder Judicial no era el tercer poder, sino un no, Poder de Tercera, ¿no? porque eh, vivíamos en un país completamente presidencialista y donde el presidente manejaba todo, a los, al legislativo y por supuesto a los tribunales. Pero eh, la verdad es que en los últimos años, si se fijan, el Poder Judicial se ha convertido tan, en algo tan importante que incluso los últimos ¿qué? tres presidentes, legitimados por el Poder Judicial. Es decir, el poder político en este país en última instancia ha pasado por el Tribunal Electoral. Ante el cuestionamiento, ante la duda, ante eh, las críticas, todo lo, todas las últimas elecciones presidenciales las han resuelto el Tribunal Electoral. Y por ahí ha habido una serie de literatura que varios colegas también han abonado a esa discusión, que le han llamado la judicialización de la política en donde justamente ahora los...